Bien, vamos a tocar ahora el pasacalle para el desempadrinamiento de Escobar de Tábara. ¿Qué es el desempadrinamiento? Me imagino que tendríais unas costumbres parecidas aquí. Eh, en la tierra de Tábara y en la tierra de Aliste existían unas eh, bodas de carnaval, más o menos, que se les hacía subir a los, eh, a los novios a un carro. ...y se les paseaba por el, por el pueblo. Entonces el desempadrinamiento es el pasacalle con los novios... Eh, ...en esas bodas ficticias subidos a, a un carro. Bien. Eh, tanto Caristo Fernández Pedrero eh, a la caja... ...como Pedro Fernández Ratón, de Escobar de Tábara como digo... ...aprendieron con eh, Valentín Martín, el cojo de Montamarta... El cojo de Montamarta tocaba con su hermano Alfonso. Valentín fue ojalatero. Falleció en 1948. Aprendió con Pelegrín González en Pajares de la Lampreana, luego hablaremos de ellos también. Este Valentín, el cojo de Montamarta, fue pregonero y galotsero. Es decir, es decir, que enseñaba a leer a los hijos de los señoritos... Enseñaba a leer, eh, escribir y las, y las cuatro reglas de matemáticas. ¿eh? Tuvo un salón de baile con Dulzaina en Montamarta y después con un manubrio. Durante la guerra, este dato es importante, le requisaron el tambor. Tal vez porque el tambor sea algo que se asocia bastante a lo militar y haciendo tararán, tan, tan, tan, tan, el tambor puede congregar a, a su alrededor gente y no se sabía muy bien en qué bando. ¿Vale? por eso le requisaron el tambor eh, allí durante la guerra bien, eh, Pedro Fernández Ratón y Calisto Fernández Pedrero nos cuentan que la gente que aprendían con el, el cojo de Montamarta estaban en su casa uno o dos meses eh, y que le pagaban en especie, es decir, que le llevaban un saco de patatas le llevaban lechugas, tomates, etcétera ¿eh? Y este el cojo de, de Montamarta, Valentín Martín, enseñó a tocar a los dulzaineros de Losacio, de Perilla de Castro, de Moreruela de Tábara y de Escober de Tábara. Para todos vosotros, este toque muy sencillito, el pasacalle para el desempedrinamiento que nosotros recogimos en Escober de Tábara, pero que era a su vez del repertorio de Valentín Martín, el cojo de Montamarta. Muy sencillito este toque, pero que nos ha valido para hablar de cómo funcionaba la dulzaina a principios del siglo pasado. Es decir, que había determinados maestros que eh, recogían en su casa aprendices que estaban uno o dos meses, que no había dinero por medio, se les pagaba en, en especie y ellos eh, pasaban a comer con, con la familia, etcétera.